Entonces, los septenios nos muestran los nacimientos de los cuerpos constitutivos, del ser espiritual que está encarnando. Vamos a pasar ahora a los cuerpos constitutivos. En el primer septenio nace el cuerpo físico. El ser humano se integra al mundo, camina, habla, maduran los órganos y el mundo es bueno. Ser humano significa pura y llanamente hablar. Perdón. Nadar en el apnios, entonces, eh, vincularnos con, esta, con este mundo, estar en la gestación. El apnios eh, en la antigua Grecia y en la, anti, en la antigua Roma era el líquido del olvido. Y también hablamos de amnesia. Por lo tanto... Cada vez que el ser va a encarnar, cuando el ser encarna, está en este líquido amniótico en el cual pierde olvida las cosas que ha evaluado o que ha generado en sus encarnaciones anteriores y se vincula entonces con el mundo. Ahora, cuando el ser humano encarna en la Tierra es para vivenciarse a sí mismo. Es decir, tener una experiencia de sí mismo, de sus misiones, de sus dones y también de quienes nos conforman, que es nuestra sociedad, nuestras relaciones, ya que lo que dice Rudolf es que todos nos hemos elegido para acompañarnos entonces en esta encarnación. El cuerpo espiritual va a ser un cuerpo individual y además... Es el encargado real de ir generando movimiento y apropiándose de este cuerpo que acaba de nacer. Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oración Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em trece das inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é última